¡Es <laughs> ¡Saltar! hicimos tarea mami dinos que se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 Dedo, baby, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No.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 ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vamos! ¿Qué parece si jugamos? Uh -huh. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... Yo también lo escucho. Hace...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 El bombero del camión hace shh, shh, shh por toda la ciudad. Las ruedas del camión girando van, girando, Thank you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 El Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabias como un millón Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas Yankee Doodle sigue así Yankee Dudo grande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 Y el otro no. Marcó uno y el ratón bajó. Hikoridicoridoc. Hicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó dos, y el ratón bajó, hicoridicoridoc.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 3 papas, 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas más Poli puso la caldera, Poli puso la caldera Poli puso la caldera a tomar el té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 9 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre 8 botellas verdes colgando en la pared 8 botellas verdes colgando en la pared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 Enfermera Queda solo El queso se queda solo la mía alto que ves que escuchas es seguro está despejado camina cuando veas cuando escuches que el camino es seguro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 tu mano en la mía